La Navidad pasada, OCU2 y Etihad Airways se unieron para crear un concurso y que dos estudiantes pudieran invitar a un familiar a Australia. Las hermanas Polo, Maeva y Belén se han reencontrado en Gold Coast después de un año y medio sin verse. Nos comparten su experiencia en esta entrevista. Hola, Hola. yo soy Maeva, ya me presenté hace tiempo porque ganamos el concurso OCU2 y yo soy Belén, la hermana a la que han traído aquí por sorpresa. Es... Es inexplicable, o sea, es que la veo y no, porque se me mezclan como dos, realidad, dos realidades distintas a lo que es un familiar y, y aquí en Golco, entonces no sé cómo explicarlo, pero es muy, muy, muy raro, muy... Es raro, no lo que, entiendo. Es como, ¿qué haces aquí? Si quieres me voy otra no vez. No, no, no, quédate, quédate. Simplemente yo la inscribí en el concurso, ella no tenía ni, no tenía ni idea, sí, yo dije bueno, voy a poner una frase, una foto y sí, va bien, estupendo. Pero <risa> no empezó sabe. a decirle a la gente, vota, vota. No pensaba que iba a subir tanto y al final. Nos acostamos una noche con 20 votos y a la mañana siguiente me levanté con 250 votos, y yo no tengo ni idea de qué pasó ahí, pero sí. O sea, el pueblo, nuestro pueblo se, <risa> se volcó. Se volcó. Ah, sí, yo le preparé todo el regalo y Una todo, cajita. y lloramos bastante, <risa> lloramos y yo hasta que yo pensaba que nunca llegaría el día, sí. fue en octubre, octubre, ya, ya iré y mira, claro ya queda, estamos aquí. Queda buen año. No, porque nunca me ha surgido un viaje en avión, siempre <risa> he tenido curiosidad pero nunca, vamos, no he salido de Huelva. Sí, bueno, has ido a... a Córdoba, ¿no? <risa> A varios sitios, pero no, no pero lugar. no he salido. Ya más lejos no puedo ir, ¿no? No, yo digo, a ver, a ver cómo se lo toma. Ahora se ve Ayer fue tu primer día aquí. Ayer sí, ¿Sí? Un día. ¿Dos días? <risa> pues muy bien, la verdad que positivo. No pensaba... Yo pensaba que iba a hacer lo peor, que se si iba a temblar muchísimo, que... <risa> pero muy bien, una maravilla. Muchas horas, pero bien. Fatal. <risa> Las cuatro palabras y mal pronunciadas, pero me defendí. Más o menos te van explicando, son muy amables. Nada más llega aquí en aduana, me iban haciendo todos por señas porque veían que no los entendía. No, pero, pero, pero entiendes un poquito, entendés. Un poco sí, entiendo, pero no puedo responder. Tuvo su primera experiencia australiana porque dice que le encantó la mujer del aeropuerto. Y sí, fue, fue, era muy <risa> porque buena. Porque no me acuerdo. Empezó a explicarme, había dos líneas verdes, yo me puse en la primera, pero me debería de haber puesto en la que iba atrás. Y el hombre venga a hablarme, explicándome, ponte en esta línea, y yo, ahí, y él sí, y tenía que ponerme justo en la línea. Y ya ella, desesperada, viene y se pone, por aquí, por aquí, se puso a hacer el puerto Welcome de to line. Australia. Y ya me dijo, welcome to Australia. Y Fue mortal, ¿eh? además se puso a hacer el payaso mucho. Estuvo muy bien. <risa> eh, ¿Un año y medio? Un año y medio, más o menos. Sí. Y yo, yo lloré un poquito. Ella bueno, lloró. lloro no, se me saltaron las lágrimas. No lo no, mismo llorar, llorar lloro, no. Lloro. no. No lo mismo que sí, se me las lágrimas que llorar. Es no, distinto. Lloro. Y tú es que eres muy fuerte. No, es que salí como diciendo, ¿Salió, estoy? Salió, lo juro estoy en la puerta esperándola. <risa> y cuando sale, salió como si venía de tomar un café. era Yo me la esperaba, en plan, en plan oh, hermana. Y salió como, ¿qué pasa? Tres <risa> horas de vuelo con la dormidina encima, ¿eh? No, no estaba yo. Pero fue... Me... <risa> Para mí fue muy chulo el, el verla salir por la puerta. <risa> un mes y una semana. Una semana o dos. Ahora, sí, un mes y dos semanas pasó. Sí, tenemos planeado ir a Sydney, ir a... Otro a, año. A, parque, parques nacionales y Byron Bay, por supuesto, que no falte. Y luego por, a, por aquí, que surfe, que no sé, un poco de todo. <risa> Volverá, volveré, Volverá. va a volver. Bueno, los lo siguientes son mis padres. Lo que cuando llegue a España... ...me iré de viaje a todos lados... ...ahora empieza a coger vuelo... ...nada... ...que demostrado está que si queréis venir... ...se puede y no va a pasar nada... ...y, y animaros que es un sitio que, que... merece la pena... ...y que gracias a UC youtube ¿Por? ...porque gracias a ellos estoy yo aquí... ...y con ella... ...gracias... gracias. ...bye bye...